a los profes Javier y Ale, ¿cómo bien. están, chicos? Muy bien, todo bien. muy bien. ¿Y vos? Todo bien, Concento felices de, te de por aquí de nuevo para seguir dando a conocer a todos los mendocinos esta actividad tan bonita, tan novedosa, que es el Canguyam donde vas a saltar, te vas a divertir, vas a bailar tus canciones favoritas, pero aparte, mover el cuerpito, porque chicos, nosotros que lo probamos en el programa anterior, te digo que terminamos matados, pero era, era un dolorcito lindo, ¿viste? de la, la satisfacción, adrenalina. Esa satisfacción, esa adrenalina que te genera, me encanta y hoy nos vienen a mostrar una de las ramas si se quiere uno de los dentro programas Bien. Eh, esto se llama Key Campan, que Ajá. es un programa de golpes Opa. y patadas Me encanta. hoy las patadas las vamos a dejar de lado pero sí los golpes <risa> Bien. Eh, y les tenemos un desafío para todos ah. tenemos un desafío de que puedan seguir la corio desde sus casas sin las <risa> botitas la ventaja que vamos a tener nosotros es que al tener las botas puestas nuestro eh, impacto va a estar absorbido, sí, claro. en Cambio en casa con las zapatillas, pero lo van a poder hacer tranquilamente. Muy bien. La idea es que nos puedan eh, mandar un videito del coreo final, Eso. ahora lo vamos a ir armando, Bolton. y que nos arroben y nos sigan en las redes para ganarse un voucher de clases en el Jumping Club. Eh, muy bien, entonces lo tienen que subir a Instagram. Que se animen, que se Listo. animen a hacerlo. La idea nosotros. es seguirnos, ¿eh? Sí, lo Vamos a ir armando de a poquito. Y cuando llegamos a grabar, lo graban y lo suben y nos arroban en las redes Ahora prestar atención para aprenderse Atenti, a la cosa. vamos a ir de a poquito, Arrancamos, pero vamos Arrancamos entonces, dale. Vamos ahí va. Vamos con una marcha ahí Eso Cuatro más Cuatro Tres Dos Y marcha Eso Bien Eso Inhalar y exhala Mantengo el aire Exhalo Bien Vamos con un movimiento Por acá Ponete en guardia, ahí. 4, 3, 2, ya. Mira. 1, 2, 3 y stop. Nada. Repasen. Cambia. 1, 2, 3 y nada. 4, 3, 2. guardia arriba, va. 1, 2, 3 y cambia al otro lado. 1, 2, 3 y repetir 1, 2, 3 y y cambia. Cuatro, tres, dos. Soga, mira. Ahí. Esa. ¿Cómo venimos? ¿Todo bien? Esa. <risa> bien, muy bien. Muy bien. Basta decir que es una actividad un poquito más intensa. ¿Sí? Bien. Voy con uno más, mira. Gancho. Eso. Baja un poquito. Cubrite. Ahí va. Eso. Aprenda tu abdomen. Sigo, sigo. Eso. Cubrite. Cuatro. 3, 2 y eso. Macho. ¿Lo tenés? Los voy a juntar a los dos. Súper sencillo. ¿O no? Sí, ¿Sí o no. Vamos. Ok. Soga, soga. 4, 3. Principio. Vamos. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. Y gancho. 4 más. Esta. Bien. A ese gancho que era simple Lo voy a convertir en doble Súper fácil, mira Doble, doble, doble Uno más, doble, doble Cubrite, cubrite ¡Esta! Cuatro más Cuatro, tres, dos Y ya abre ¡Hoy ¡Vamos ¡Eso! Cuatro, Ey, tres Solo péndulo, mira. A ver Ahí va Cubrite Cuatro más Cuatro Tres Dos Principio Uno Dos Tres Y cambia Uno Dos Se vienen los dobles Va Doble Doble Doble Cuatro Tres ¿Qué pasó? ¡Champi jack! ¡Esa! Ahí va Cuatro 3, 2, y esto, soga. Ahí va, una vez más y corto. Va, 1, 2, 3, cambiar. 1, 2, 3, doble. Champín ya. 4, 3, 2, mató. ¡Callo! esto. Bien, lo sigo. Tomo aire. Me preparo. Ay, Dios mío. Ya, me cubro y aperca. Mira abajo. Pego abajo. Bien, despacito. Quedo. Una vez más. Pa. Un, dos, tres, cuatro. Pego en la zona baja. Me protejo. Al otro lado. Un, dos, tres, cuatro. Quedo. Siempre acá, guardia arriba. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Quedo. Último, 4, 1, 2, 3, 4, quedo. Eso, último, 1, 2, 3, 4, quedo. Cámbialo, 1, 2, 3, lo tenés, mirá. Le pego a la perita. En simple, presta atención. 4, 3, doble, mirá. Dos y dos. Dos y dos. Simple, simple, doble. Ahí va. Simple, simple, doble. Simple, simple, doble. Va. Una más. Última. Mirá, saltada la soga. Uh. Eso. Aperca. Ahí abajo dos, lo puedes hacer. ¿eh? Arriba. Uno, uno, dos. Uno, uno, dos. Salta la suba. Presta atención. Mira. Cruzala. Eso. Salta la simple. Cruzala. Dos y dos. Dos simples. Dos cruzadas. Simple. Cruza. Una más. Y Todo. acerca 1, 2, 3, 4. Va, 3, 2, arriba. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Cruzo. Una más. Dale, dale, dale, ¿Cómo vamos en casa? 1, 1, 2. 1, 1, 2. Abro, quedo. Cruza. Cango. machado, Vamos a sumar todo. Vamos. Se viene el desafío. Presta atención. Vamos con lo de Javi. Cuatro, tres. Primero. Uno, dos, Abro, salto, quedo Una más Sigo Abro Upper, abajo pa. Muy bueno, eh Eso, dale que terminamos Ahí termino bien Eso! ¡Muy bueno! Sí, sí. Me encantó toda la energía los trofes de principio a fin. Perla, sí, perla está reclamando Detrás de, de cámara la estuvieron haciendo Muy bien Desde el detrás de cámara la vimos a Perla Se la re bancó nuestra sí. amiga Y así seguramente ustedes también estuvieron siguiendo paso a paso Esta coreo de cango Jumps desde casa Así que me gustaría que los profes recuerden Cómo tienen que hacer y qué se van a ganar Los que se animen a subir bien. a sus cuentas subir a de Instagram a redes este video de esta coreo y a robarnos para ganarse un voucher También nos interesa que nos cuenten uh -huh. De dónde son Para poder hacer también eh, Vivir tu propia experiencia ¿sí? En su zona bien. Eh, Próximamente vamos a estar en Maipú Ya lo hicieron en Godoy Cruz Sí, ¿Cómo un, fue éxito, con un éxito, oh, hermoso, bueno. re lindo. Eh, mucha gente que no lo conocía tuvieron la oportunidad. Claro. Así que bueno, la oportunidad está para que vengan todos aquellos que nunca se han subido a las botas. Muy les bien. da cosita. Bueno, ahora tienen la oportunidad de escribirnos y decirnos. Muy bien. Soy de tal lado y voy, quiero que vengan. Así que Perfecto. vamos a ir, escríbanos y arroben. Y otra cosa Jumping más. Club Mendoza, así y lo encuentran. Sí. Eh, estén atentos a las redes porque se viene Vivir tu experiencia 2. Así que si no conocías la actividad, les, les vamos a estar comentando por nuestras redes, uh -huh. tanto como Facebook, Instagram, uh -huh. ¿sí? De Vivir tu experiencia número 2. Excelente, Bien. Y también recordarles que se pueden eh, capacitar para Ajá. ser instructores ah, bueno. de Kangoo Power, de Kangoo Dance, de Discovery, de Kick and Punch y de Bootcamp. ¿sí? Cualquiera Perfecto. de los programas, si son de acá de Argentina o Chile, Uruguay, eléctrica. aledaños también. Pueden escribirnos porque se está expandiendo cada vez más. Sin duda. Y bueno, ahí para todos lados queremos que llegue esta actividad. Así que Qué si lindo. sos eh, del área fitness y te querés capacitar uh -huh. en esta eh, técnica y en este tipo de entrenamiento, Muy bien. los invitamos a todos. Qué bueno, sí. chicos, me encantó. Completísimo entonces toda la, la propuesta del Jumping Club Mendoza a sumarse, eh, a sumarse a sus redes sociales para, para enterarse de todas las novedades.